Muy buenos días para todas y todos. Eh, me presento, mi nombre es Erika Meneses. Eh, soy de Colombia, eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y pues les doy la bienvenida al cuarto congreso latinoamericano de ecología política y pensamiento crítico. Eh, Raíces, trayectorias y miradas al futuro en su modalidad virtual. Estamos iniciando con el panel tres. Eh, movimientos anti y estrategias de resistencia de la línea 2. Eh, bueno, eh, aquí escucharemos a cinco invitados eh, que nos comparten experiencias de resistencias de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica eh, y, y cada uno tendrá un espacio de 15 minutos para presentar eh, su ponencia. Eh, yo les indicaré faltando un minuto eh, para que vayan cerrando sus intervenciones eh, y, eh, y bueno, eso sería como, como todo. Vamos a empezar entonces. Eh, con Janina Amaya, eh, del Colegio de la Frontera Sur, con eh, su presencia que es la experiencia de las cooperativas de comercialización de los productores de palma aceitera, de la Península de Osa, RL, la palma aceitera entre la agricultura familiar y la agroindustria. Eh, bueno, entonces Janina, si quieres continúa, los eh, micrófonos bueno, son tuyos. Muchas gracias. Eh, ¿Me podrían indicar si ven la pantalla solamente? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por, por estar aquí hoy en, en este compartir de experiencias. Yo les voy a contar eh, esta eh, experiencia de esta cooperativa, eh, eh, que bueno, aunque nace siendo una cooperativa de palmeros, de pequeños productores de palma, ha tenido un cambio en su nombre y ahora se denominan eh, Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Agricultores de la Península de Osa. En adelante solo diré Osacop. Eh, Osacop, ahora les voy a contar a qué responde el cambio en este nombre. Eh, pero sobre todo eh, su experiencia es una experiencia que va entre la agricultura campesina fam y fam familiar y la agroindustria a partir del cultivo de la palma aceitera. Eh, el día de hoy, lo que voy a hacer es hacer una ubicación geográfica muy rápida. Eh, luego, voy a contarles un las generalidades de la investigación que yo realizo este, y les contextualizaré históricamente este territorio para dar paso a contar algunos aspectos relevantes de la experiencia de Osako. La península de Osa está ubicada en Costa Rica, en Centroamérica. Eh, este la, la península es parte de la región brunca que, como verán acá, está ubicada en el Pacífico Sur del de país. Eh, una cosa importante y en la que ahorita les cuento un poco más es que la península es parte de esta región en la que el cultivo de la palma aceitera es predominante. Desde más o menos 1930 eh, se instaló un enclave de bananero en la zona que a partir de 1984, cuando la bananera salió de, de este lugar, este, se convirtió al cultivo de la palma aceitera. Eh, pero es hasta el año 2000 cuando la palma ingresa a esta península. Como pueden ver, hay estos putitos verdes en el mapa son los cultivos de palma aceitera y fuera de la península son más predominantes, si aquí viéramos el resto de la región podríamos ver todavía cómo es más abundante en otras zonas y en, dentro de la península tiene un patrón más disperso con fincas más pequeñas y muchas de estas fincas Todas las que tienen un punto anaranjado este, son desarrolladas no por la empresa Palmatica, que es la que tiene este, la mayor cantidad de hectáreas de este cultivo, sino por los y las eh, productoras de la cooperativa OSACO. Otro detalle importante de esta zona es que, como ven, más alrededor del 80% del territorio está ocupado por áreas silvestres protegidas. En amarillo, el Parque Nacional Colcovado y alrededor la Reserva Forestal del Golfo Dulce. Además, hay un, una eh, zona que está denominada como Reserva Indígena, Nove Bugle, que está en el centro, en el corazón de la península. Eh, entonces, bueno, este es el lugar en donde estamos trabajando y las comunidades que marco este, son los lugares donde pues, entrevisté y estuve más de cerca con las personas de la cooperativa. Eh, mi investigación en el Colegio de la Frontera Sur eh, es eh, una investigación doctoral que tiene como objetivo analizar los diferentes proyectos de territorialización de la península de Osa que están asociados a la conservación a las actividades agrícolas. Eh... Yo de, defino el momento para iniciar esta revisión a partir del 2000 al 2021. No obstante, como verán, obviamente, para poder entender la dinámica multiescalar y multidimensional del territorio, pues tengo que hacer un recorrido histórico mucho más amplio, que me permite comprender cómo, a pesar de que yo denomino a estos proyectos territoriales como conservación y actividades agrícolas, este, en la expresión de lo local, esta división es... es es eh, poco viable ¿no? en el territorio, estas actividades pues, se expresan de manera conjunta. Y algo que me parece importante mencionar es que pues esta eh, investigación la realizo en el lugar donde está el origen de, de la historia familiar eh, de la que yo vengo. ¿no? Eh, viniendo de migrantes panameños y de migrantes del Pacífico Central de Costa Rica, la península se convierte en un espacio importante en la historia de vida, que particularmente es mía, pero que además reúne no solo a una familia, sino a comunidades completas y en las que yo he tenido un interés de comprender ¿no? esos, esos procesos de larga data. Eh, la metodología que propongo es una metodología cualitativa eh, es una narrativa que está basada en la revisión de las bibliografías, de las fuentes bibliográficas históricas, pero también a partir de la observación participante y las entrevistas a profundidad, lo que me interesa es retomar la historia de vida de los las campesinas este que han estado presentes en la península desde antes de la creación de los de las zonas de las áreas silvestres protegidas. Eh, cuando reviso alguno de los, todos los relatos de, de las personas que entrevisté, puedo ver entonces cómo cada uno de los aspectos de su historia se relacionan con elementos eh, de la escala regional, la escala nacional e incluso la escala internacional este, del territorio. Entonces, por ejemplo, Pepe me contaba que, bueno, desde cuando ellos vivían en la zona, desde que eran niños, cuenta cómo era esta zona, que está relacionado con las dinámicas, digamos, de, de, de administración del territorio nacional en Costa Rica, cómo hay una compañía, en este caso la compañía Osa Productos Forestales, que, que se instala en la zona y entra en un conflicto con los y las campesinas, eh, pero además esta familia eh, viene migrando desde Limón y esto es importante, que esta es la vertiente caribeña de Costa Rica, porque tanto como migró la, el enclave bananero del Caribe hacia el Pacífico, evidentemente migró población y esto genera toda una dinámica territorial que es cuanto menos interesante, ¿no? Entonces, a partir de esta metodología, retomando estas narrativas, yo pongo en el centro tres conceptos que para mí son relevantes. El territorio, entendido como un espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades. Este es el concepto central, pero retomo las discusiones de Manzano y Hasbert sobre cómo se expresa el territorio de manera multiterritorial y cuáles son los procesos de terri terri territorialización que configuran lo que podemos ver en un territorio determinado. En este sentido, el territorio pues, no es homogéneo, no es un solo territorio, sino que hablamos de que en un mismo espacio geográfico se pueden este, pues, manifestar o interactuar diferentes territorialidades. ¿no? Eh, para puntualizar sobre como el territorio incorpora elementos materiales y también simbólicos, procesos identitarios, para puntualizar sobre sus expresiones materiales, he querido hablar de proyectos territoriales, aludiendo a estos procesos de apropiación, a esas expresiones que se materializan en el lugar, este, y que además de esto, eh, eh, este, además pueden estar promovidas por un actor desde una escala particular, pero que son asumidas por el resto de actores en las diferentes escalas. ¿no? Eh, y otro elemento que, que es muy importante, puesto que mi mirada al territorio es desde la escala local, es hablar de los y las campesinos eh, o del campesinado, entendiendo que no es solo un rol o una posición social, sino que también es una forma de identitaria y de autodescripción, y que... Aquí es algo muy importante porque pueden coexistir diferentes identidades. En este sentido, las personas campesinas de la zona no solo se identifican como campesinos y campesinas, también son guardianas del bosque, también son pescadores, también son guías de turismo en el caso de la península de Osa. ¿no? Entonces todas estas identidades se entremezclan este, para eh, definir un campesinado que tiene digamos que un proceso histórico particular. Además de esto, tomo las discusiones sobre todo de blog para decir, bueno, una de las cuestiones que caracteriza al campesinado actual es la pluri pluriactividad y este, un elemento importante es que hablamos de personas que tienen o no tierra, que pueden ser o no eh, personas que finalmente realizan la agricultura, aunque en el caso de Osaco, todas ellas realmente trabajan en la tierra y producen de manera diversificada. Entonces, bueno, a partir de todo esto, me voy a pasar estas dos diapositivas mucho más rápido, entendiendo que el territorio define una serie de eh, relaciones de poder y es un proceso histórico que presenta eh, disputas y resistencias eh, y que por ende no hay una expresión este, heterogénea, aunque sí en momentos históricos hay expresiones hegemónicas del territorio, eh, defino estos dos proyectos territoriales. Y eh, para estos resultados yo me estoy inclinando hacia ampliar al respecto del proyecto territorial agrícola eh, y en la experiencia de Osacop, de pequeños productores campesinos, me parece importante tres elementos. El primero, de, diferenciar que la agroindustria, bueno, la agroindustria ha sido centro del desarrollo de la región brunca, pero a este, un proceso distinto el que llevó la región bronca y el que llevó la península de Osa particularmente y esto se define por una costa muy importante y es que eh, el desarrollo agrario del país pues, tenía la necesidad de expandir la frontera agrícola y esto lo hizo a partir de la concesión de tierras del Estado a empresas transnacionales, lo cual facilitó ya desde principios, ya desde mediados del siglo XIX, pero se consolida durante el siglo XX, la concesión de tierras a transnacionales, sobre todo bananeras. Pero estas bananeras, por las condiciones ecológicas de la vertiente pacífica y por algunas situaciones políticas de Centroamérica, comienzan a experimentar. Experimentar con la palma aceitera y por eso es que se define la transformación del cultivo eh, del banano a la palma en el Pacífico costarricense pero además de esto la implementación de políticas para la especialización de la producción y la incorporación este de diferentes modalidades de conservación como parte del modelo de desarrollo costarricense ustedes también ven las caras perdón no va bueno. Entonces, este, a partir de, de estas políticas se comienza a transformar la dinámica del campesinado en diferentes zonas de Costa Rica y la península particularmente, aunque es parte de la región, se caracteriza porque el enclave bananero no se instaló, es decir, el enclave bananero está en la región brunca desde 1930 pero en la península no ingresa por las mm, características del suelo, por las características de irrigación, por el aislamiento de la península y la no existencia de una infraestructura, porque no era este, factible para la empresa desarrollar la infraestructura necesaria. Entonces esto hace que la península quede un poco al margen en el sentido de desarrollar una agricultura de subsistencia que provee a las bananeras de granos básicos, pero... Nada más, no se desarrolla el banano dentro de la península. Esto hace entonces que se desarrollen otros tipos de cultivos, como pueden ser los cultivos forestales. Esto generó entonces dentro de la península, en eh, todo este eh, espacio en el que la región Brunca desarrolló un enclave, en la península lo que se desarrolla es una agricultura de subsistencia que entra en conflicto con la concesión de tierras a empresas forestales, que realiza el Estado. Estos conflictos suponen una serie de enfrentamientos, eh, algunos de ellos enfrentamientos violentos, este, y una serie de, de disputas entre la empresa, el Estado y el campesinado. Eh, todo esto, eh, hace 1970 el Estado trata de resolverlo con la creación de parque, del Parque Nacional y en el 79 la creación de la Reserva Forestal. Pero... La poca claridad sobre la administración de estas áreas generó otros conflictos que permanecen hasta el día de hoy, en el sentido de que no es claro la tenencia de tierras, la administración del Estado y las modalidades de ocupación de los campesinos en la zona. Aunado a ello, las cooperativas este, del Pacífico Sur eh, logran sacar a partir del 84 a La Bananera por una disputa, sobre todo por disputas a nivel de los trabajadores, este, y eh, a partir de esa zona se generan una serie de cooperativas en la región brunca, que lo que hacen es apropiarse, eh, de, de, de ocupar o demandar por vías legales, las tierras de la bananera y convertirlas al cultivo de la palma por supuesto que aquí hay una tensión porque realmente lo que la empresa hace es convertir su cultivo y trasladar los costes de producción a los pequeños campesinos en el formato de las cooperativas no obstante a partir del, del 2000 la, cooper, eh, la empresa comienza a entrar a la península gracias porque ya ahí hay una hay una este una carretera para entrada, el desarrollo de infraestructura, y todo esto hace que entonces 52 personas se pongan de acuerdo para conformar eh, la cooperativa OSACOP. Entonces, esta iniciativa hace parte de una serie de iniciativas de cooperativas de campesinos en la región, que lo que permite básicamente es que los campesinos que ya vivían en la zona, que eh, durante toda esta época donde la bananera no ingresa a la región tienen una agricultura de subsistencia y que entran en contradicción con el modelo de conservación, logren, este, motivados por no perder sus tierras frente a la palmatica, logren sostener un producto como la palma con todas sus contradicciones que permite a los campesinos y campesinas permanecer en la zona y sobre todo generar una alternativa que a sus familias este, les genera un recurso financiero eh, adecuado para seguir reproduciendo su modo de vida campesino. Es decir, algunos de ellos lo que dicen es la palma, dos hectáreas de palma nos permiten tener 10 hectáreas de bosque, por ejemplo. Entonces, esto hace que la cooperativa forme parte no solo de la producción de la palma, junto con estas otras cooperativas de la región, sino que también haya entrado a hacer una serie de propuestas en las que el bosque es central. Acá lo paso muy rápido, solamente para mostrar cómo las áreas de bosque son la mayoría de hectáreas que detentan estos campesinos y campesinas. Lo dejo acá, ¿verdad? ¿Ya estoy? <ríe> y cualquier bien, cosa en las preguntas, con mucho gusto. Gracias. Gracias a ti, Janina. Eh, bueno. Entonces, si quieren, para continuar, eh, pues puedo, puedo empezar eh, yo a compartir mi presentación. Eh, bueno, mi nombre es Erika Menezes, soy antropóloga eh, y soy de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, bueno, les voy a presentar eh, mi proyecto de tesis. Eh, Uh, un momento. Ah, ahí ven. Hola, ¿pueden ver las diapositivas? Sí se ven, gracias. Sí. Bueno, listo. entonces déjenme yo empiezo aquí con el tiempo. Bueno, entonces eh, este proyecto se llama prácticas de resistencia al extractivismo y relaciones hidrosociales de los campesinos de los municipios de, de los movimientos ecoterritoriales del municipio de Predonia, Antioquia, en Colombia, entre 1990 y 2021. Eh, una pequeña dedicatoria a las mujeres, a los ríos y a las montañas de Fredonia. Vamos a hacer este recorrido durante la presentación. Y bueno, eh, el planteamiento del problema, el sábado 18 de noviembre del 2017, el paisaje del parque de Fredonia se vio interrumpido por dos carteles que se alzaban en la base de la iglesia. No a la minería, el agua vale más que el oro. Alrededor del parque, un grupo de campesinos marchaban hacia la Casa de la Cultura sosteniendo pancartas y clamando, "¡Sí al agua, no a la minería. Así iniciaba el cabildo abierto, convocado por la población ante el proyecto minero que adelanta en el territorio Gold Mining Inc., una multinacional. Predonia es un municipio eh, ubicado sobre la cordillera central en el departamento de Antioquia, en el suroeste de este departamento en, en Colombia. Eh, y su territorio se ha dibujado pues, por las fuentes hídricas, por la historia del café y también por la historia de la extracción. Eh, tradicionalmente, después de la colonia, eh, la economía colombiana se ha caracterizado por ser pues, más que todo agropecuaria, eh, pero solo el café logró como impulsar digamos, el desarrollo del país de, eh, durante el siglo XIX y el siglo XX. Y eh, el municipio de Fredonia eh, se convirtió en uno de esos territorios donde se expandió ampliamente la caficultura. Eh, varios sucesos globales han tenido efectos en este territorio. Específicamente voy a hablarles del Acuerdo Internacional del Café eh, y su posterior ruptura en el año 89 que obligó el ingreso al libre mercado precipitándose la crisis de la caficultura en Colombia y pues llevando como a una crisis económica y social a los campesinos de, de nuestro país. Eh, la imposición pues, del modelo económico capitalista, del sistema neoliberal, hacen que Colombia explore otras maneras de ingresar a, al mercado mundial eh, y encuentra eh, eh, en el sector minero energético esa respuesta para estimular esa inversión extranjera. Y aunque el proceso empezó como en los años 90, eh, ha sido especialmente impulsado por los últimos gobiernos desde, los, desde el 2002. Eso ha hecho que entes internacionales y también nacionales hayan realizado estudios desde esa época en el suroeste para determinar si se puede hacer explotación minera de oro y cobre especialmente. Eh, esto dio cabida a que estén en el territorio en Fredonia, esta empresa que es Gold Mining Inc. y su filial Belgeo en Exploraciones, eh, y en un municipio vecino y en otras áreas del suroeste, el anglobo Shanti, eh, Quebradona con el proyecto Quebradona en Jericó. Entonces, ante todo esto, eh, la población predonita aledaña al área donde se encuentra gold mining denunció, pues, y eso que solo están en exploraciones, denunció la contaminación de las fuentes hídricas que abastan en los acueductos bereales y la desaparición de un lago eh, en el territorio. Mm, se han pronunciado ante una preocupación pues, por los efectos sociales y ambientales de la cercanía del proyecto Quebradona eh, y, y movimientos y colectivos municipales eh, y regionales. Eh, como los que ven ahí en la diapositiva han participado en conversatorios foros en el cabildo que ya les mencioné eh, y asimismo en el territorio se dividan prácticas cotidianas que tienen que ver más con proyectos agroecológicos, caficultura este, especial y orgánica y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua Ante esto pues yo me pregunto eh, ¿cómo las prácticas de resistencia de los campesinos de los movimientos ecoterritoriales del municipio de Predonia a través de la transformación de sus relaciones hidrosociales ante actividades extractivas que se han dado entre los años 90 y el 2021, han generado o no alternativas al desarrollo. Eh, en ese sentido, pues, se desglosa en estos eh, objetivos específicos, uno que trata como explorar esa historia ambiental y geológica para entender las dinámicas actuales, eh, comprender esas relaciones con el agua que tienen para eh, eh, los campesinos, identificar esas prácticas de resistencia que, se han, que han ido transformando esas relaciones hidrosociales y revelar si hay una conexión con las alternativas al desarrollo en el marco teórico pues la investigación se enmarca en la ecología política eh, teniendo en cuenta que es un campo pues, de conocimiento pero también de prácticas que reconoce la interrelación de distintas dinámicas sociopolíticas económicas, científico-tecnológicas de saberes populares eh, y visibiliza la importancia de esas relaciones de poder en las construcciones pues, de los territorios a través de conceptos como el extractivismo, eh, las relaciones hidrosociales que entiende el agua y a las sociedades como híbridos socionaturales y que van más allá, digamos, de la materialidad del agua, las prácticas de resistencia y las alternativas al desarrollo. Como metodología, eh, este trabajo trata de acercarse a una situación particular, dando prioridad como a las emociones, a los sentimientos. Eh, a las acciones de distintos actores que construyen en un contexto específico, geográfico y social, eh, y asimismo pues, tratando de tener como en cuenta las experiencias de la investigadora, teniendo pues, presente cómo influyen en la propia interpretación de lo que se está estudiando. Por eso aceptó por la etnografía, digamos que en un primer momento fue virtual, por la situación del COVID, eh, apoyaba mucho en la colaborativa, eh, y luego más adelante se pudo hacer un trabajo de campo les cuento que pues eh, yo soy del municipio de Predonia, mi familia es de allá eh, y digamos que hay unos lazos pues con, el, con ese espacio eh, y a medida que la investigación se fue desarrollando eh, se empezó a dar como una especie de academia comprometida, eh, hago parte de la mesa ambiental y de la asamblea municipal constituyente y el conocimiento que iba adquiriendo y que, que va digamos eh, pues aumentando en cuanto a cómo, cómo solicitar derechos de petición, qué está pasando con el extractivismo, bueno, entonces este tipo de cosas empezó a tener eh, relevancia para una práctica social y política en el territorio. Bueno. Eh, bueno, entonces les voy a contar más o menos dos hallazgos. En el capítulo uno, eh, la intención es que el agua pues empezara a meterse como en los intersticios de las historias, de las montañas, de los metales, de, de, de, la, de las actividades económicas de los habitantes humanos y no humanos para conocer a Fredonia. Este se divide en cinco apartados. En el primero, lo que trato de hacer es seguir al río Cauca, que es la segunda fuente más importante de nuestro país, que atraviesa la cordillera, pues pasa por en medio de la cordillera occidental y central, eh, para luego con el surco de los ríos y quebradas que desembocan en este río y que están en el territorio eh, descubrir la naturaleza no humana y humana eh, de, del suroeste antioqueño. En la siguiente sección se exploran algunos puntos importantes pues, de la historia ambiental, geológica eh, y física de las montañas y del río Cauca, eh, cuya, cuya importancia pues, y complejidad moldeó el territorio e hizo que en sus entrañas se encuentren estos metales tan codiciados hoy en día como el oro y el cobre, eh, y que aunque el suroeste no ha sido pues de tradición minera, eh, gracias a la geología, estas cordilleras desde el departamento del Tolima hasta Antioquia se han nombrado como el cinturón de oro del Cauca Medio. Eh, entonces, entendiendo que los metales como el oro atraen poblaciones humanas y que los ríos han sido los caminos naturales por los que los seres humanos se han abierto pasos por los territorios, describo como esa población de Fredonia, eh, y veo como los paisajes y los significados van cambiando con el paso del tiempo de los seres humanos como por ejemplo en el siglo XX, fue pues fundamental para la transformación social y económica del país y coincidió con el auge de la capicultura eh, Así pasamos pues a un tercer apartado, donde pues desde el neoliberalismo se justifica una sobreexplotación de la naturaleza eh, con la premisa de que, es una, eh, pues que se necesita crecimiento económico para el desarrollo y desde el neodesarrollismo se habla más de la necesidad de... de pues que es como la solución de la, de la pobreza, de los problemas de desigualdad en América Latina, y, y con eso se justifica esta sobreexplotación, tanto que, por ejemplo, se crean leyes para, para, digamos, coartar la participación social o quitar como la, la preservación de áreas que han sido, digamos, reservas naturales en nuestro país. Eh, las multinacionales llegan a construir imaginarios de municipios como Fredonia, los convierten, digamos, en solo lugares para extraer minerales, eh, y como una anécdota, en Fredonia, en el consejo, una de las ingenieras de esta empresa dijo que, que en Fredonia no había bosque. Eh, así, pues, en este caso se hace mayor énfasis en la descripción de las multinacionales y en los impactos que generan en el territorio. Como pueden ver, la economía de estas grandes empresas está orientada dependiente de la globalización eh, y las ganancias fluyen. Las ganancias, los materiales que extraen y el agua fluyen hacia, hacia ellas. Mientras que en los territorios fluye es más eh, la, pues, los impactos sociales y ambientales. En el capítulo 2, eh, pues trato de, desde la lectura de informes y organismos eh, transnacionales y de la política colombiana, explorar cómo se describen las aguas. Y ahí eh, se ve como una visión dicotómica eh, moderna que se materializa en lo que Linton llama el agua moderna. Eh, y esta insta unas formas de uso, y man de manejo y de control del agua. Entendiéndola solamente como un recurso, mientras que en los territorios el agua se entiende más plural, ¿cierto? Y eso es lo que pues como que es una relación más relacional, como diría Escobar, eh, y eso es lo que les voy a contar de Fredón. Entonces, eh, de esta manera yo pues trato de clasificar las relaciones en, pues o describirlas más bien en cuanto a la infraestructura, eh, describiendo cómo llega el agua a, a, a las casas, tanto de la zona rural como de la veredal, las fuentes vienen de montañas que son impactadas por estas empresas multinacionales, eh, como eh, devela un territorio dinámico y cambiante y complejo desde un pasado que señala sitios sagrados donde está el agua hasta aguas, digamos, que albergan y que traen vida a los territorios. También está el agua y alimentos para la supervivencia y el cuidado donde la subsistencia se da gracias a esas relaciones entre unos y otros eh, ahí trato de escribir algunas estrategias comunitarias eh, para acceder al agua, tanto históricas como actuales. Eh, y eh, para las actividades económicas eh, encuentro que cambia, digamos, antes eh, cuando se hacía caficultura tradicional, eh, había mucho gasto de agua y hoy en día tratan de hacerse métodos como ahorradores. Eh, y asimismo se está resaltando la riqueza hídrica del territorio, entonces se fomentan como eh, este ecoturismo pues, local. Eh, también es un territorio donde las aguas se piensan como sagradas y protectoras, desde lo católico hasta otras expresiones, y eh, desde aguas como derecho eh, colectivos, eh, pues y escribiendo políticas públicas que se instauran como bien común. Ya dentro de las prácticas de resistencia, eh, para los movimientos ecoterritoriales, eh, la arremetida minera multinacional que amenaza sus modos de vida es el motivo inmediato de estas resistencias, pero no. Es, pero su existencia y sus estrategias son anteriores eh, y tienen que ver más es con las relaciones que se dan en el territorio por eso eh, pues trato como de describirlas estas prácticas como a las aguas son inciertas son múltiples cambiantes eh, y vienen unas que abarcan estrategias pues organizativas y otras que son más individuales que están como en la sombra pero que nutren a esas prácticas colectivas así pues eh, voy a pues no voy a enfatizar mucho en esto sino más bien en las prácticas identificadas, eh, prácticas ecosociales que son aquellas en las que las organizaciones hacen uso de sus conocimientos, saberes populares, eh, tanto de sus miembros como de personas provenientes de la academia, de ONGs, expertas en los temas eh, y pues en este momento están potenciando el cuidado del territorio, lo comparten con los niños, eh, hacen digamos con las otras organizaciones eh, del, del suroeste para revelar pues como en espacios pedagógicos cómo la minería afecta a los modos de vida y a la vocación económica local y a, la, y a las aguas eh, dentro de las prácticas políticas ya está más como las que tienen por interlocutor a las instituciones gubernamentales, ya a través de derechos de petición, de tutelas de deberías ciudadanas, de acuerdos municipales, en Fredonia hay un acuerdo municipal que prohíbe la minería metálica y existe la veeduría del Alto del Oso, que se supone que nos llega como la información de lo que está pasando con estos proyectos mineros. Eh, y por último, pues están unas prácticas culturales que hacen parte más de la renovación de las resistencias, donde se recoge lo cotidiano, las emociones, los pensamientos, los símbolos de los territorios, que digamos en el suroeste, en Fredonia, el agua, la tierra y el café, en su socio naturaleza, están integrando los lenguajes de defensa, los rituales que hacen, digamos, las mujeres, eh, esos significados culturales se han hecho también, digamos, o se, se empezó, me queda un minuto. Y eh, se empezó a hacer un festival que exalta como los cafés especiales en el territorio. Y ya por último, eh, pues las alternativas que encontré relacionadas con, con estas prácticas eh, las interrelaciones en el territorio de Fredonia crean, transforman y nutren simbióticamente a las prácticas de resistencia. Se constituyen como luchas en defensa de la vida, como dirían Navarro y Lintalata, que desde, lo, desde la cotidianidad de distintas acciones inician trazos sutiles para la construcción de otros modos de relacionamiento con el entorno, alternativos y que nos permitan pensar otros modos posibles. Entonces están, digamos, en, en Fredonia eh, las prácticas de mujeres, que están relacionadas con lo cotidiano, con el cuidado, entonces tienen sus huertas de pancoger para sus familias. Y ASOMUC, que es la Asociación Municipal de Mujeres de Fredonia, eh, tienen eh, como conectado mucho con la práctica social pedagógica de, eh, digamos, eh, estimular eh, los emprendimientos femeninos. Eh, entonces, empezaron a hacer como un campo para todos, donde ellas comercializan eh, los productos que, que tienen, eh, sobre todo unas pues con el café y hay otro que es visión suroeste que es un colectivo ya más regional que integra proyectos de distintos municipios del suroeste y de Fredonia tiene siete proyectos de los cuales yo conozco directamente a dos que son café Luna Llena producción limpia y conocimiento cafetero de una familia de Fredonia que tiene prácticas pues digamos eh, que protegen el agua el cafés eh, honey que no digamos gastan como en el lavado eh, y que controlan, digamos, eh, la broca con técnicas que no son pues con insecticidas o con este tipo de, de, de químicos. Y agromandala, que sea bosques comestibles, eh, es también una familia del territorio, integra, digamos, también a familias a campesinos de la zona eh, para eh, llevar, digamos, estas canastas a la ciudad. Bueno, y ya terminar con algunas reflexiones donde pues, el extractivismo megaminero que trae el proyecto desarrollista establece una relación hidrosocial moderna, mercantil, un de los territorios, pero que en, en Predonia, digamos, están como, es como diverso, ¿cierto? Y se entremezcla estas relaciones de agua, de agua moderna con otras relacionales, eh, manifiestan esa complejidad de la existencia múltiple, contradictoria, eh, pero pues que celebran digamos que las alternativas celebran esa diversidad en búsqueda digamos de, de, de que en un mundo quepan muchos mundos eh, el tema vigente ahorita es, eh, digamos eh, las transiciones energéticas y, y bueno terminar con la esperanza de estas, eh, la población de Fredonia caminando su cerro tutelar Cerro Bravo y ahorita el cinturón occidental ambiental eh, haciendo un diálogo de saberes entre universidad y saberes populares con el diplomado eh, Territorios Sagrados para la Vida. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, me escuchan. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, Presentación. bueno, <ríe> bueno entonces, eh, muchas gracias por escucharme y ahora vamos a continuar con Francesco facinelli de la Universidad de Padova eh, con la ponencia Apaguen los mecheros, ciencia ciudadana extrema para apoyar los movimientos en sus luchas por la justicia climática. Listo, Francesco, te escuchamos. Gracias, uh, Erika, para la, la introducción. ¿Me confirmas que se ve en la pantalla, verdad? Sí, sí, te vemos. Gracias. No, te escuchamos. Disculpen. El micrófono. Eh, buenos días a todos. Eh, yo soy Francesco Paquinelli Soy un estudiante de doctorado de la Universidad de Padova y estoy aquí eh, para presentar eh, este trabajo que hemos desarrollado en los últimos, que ahora son casi cuatro años que sigue. Eh, en Ecuador, eh, esta investigación que se llama Apaguen los Mecheros, ciencia ciudadana extrema para apoyar a los movimientos en sus luchas por la justicia climática. Eh, bueno, antes de todo, para mí algo importante eh, que aclarar clarificar es que también si ahora estoy yo aquí presentando este trabajo, esto es un trabajo colectivo, por cierto, desarrollado por un equipo de investigación que sigue trabajando en el territorio hace unos años. y fue, y también este trabajo fue desarrollado con el eh, coinvolgimiento de muchas personas, como el profesor Massimo de Marqui y los colegas Papalardo, Codato y otros. Y bueno, un poco de marco teórico antes de empezar eh, en, a, a ir adentro del proyecto. Eh, bueno, el panel eh, intergubernamental eh, sobre el cambio climático nos dice que si queremos eh, evitar drásticas consecuencias sobre los eh, sistemas humanos y sociales, eh, necesitamos que estar adentro del grado y medio de calentamiento global. Esto eh, es decir que eh, se pueden extraer desde bajo tierra... Eh, en la mejor de las hipótesis, 840 gigatoneladas de la CO2. Si, si queremos tener el 33% de probabilidad de no tener problemas demasiado drásticos. Y esto es un poco menos del 10% de las reservas globales de petróleo y de combustibles fósiles que se encuentran ahora bajo tierra. Por cierto, esto es decir que el 58% del petróleo, el 59% del, eh, del gas natural y el 89% del carbón ya tendrían que eh, quedarse bajo tierra por estar adentro de este objetivo. Y, y también tenemos eh, una necesidad de que eh, este tipo de transición sea desarrollada en un marco de justicia climática. Una variedad de artículos nos dicen que la justicia climática no es solo, no es algo que se puede desarrollar con un enfoque que llega desde el alto, sino que tiene que estar en confronto y, y que de verdad puede también eh, ser, eh, ser obtenida por las luchas de las comunidades locales. Y... Última componente eh, de este marco teórico es el carbonio no fugible, que tiene que ver con todas esas eh, emisiones que no están, eh, no son directamente involucradas con eh, el, el utilizo de los combustibles fósiles, sino con su extracción. Tenemos, por ejemplo, el gas venting en este marco o el gas planning. Este artículo de 2017 nos dice que si no tenemos cuenta de estas emisiones, eh, se, podría, se puede, puede ser que tenemos que dejar bajo tierra hasta casi tres veces la cantidad de las actuales reservas de gas natural. Bueno, en este marco nuestra investigación se ha basado en el tema de investigación de los mecheros petroleros eh, que consisten en... Eh, en áreas donde eh, el gas que es extracto con, la, eh, con el petróleo es quemado eh, en el lugar. Eh, esto tiene una grande variedad de impactos sobre a nivel global, sino también a nivel local. y Bueno, nuestro marco geográfico es la región amazónica ecuatoriana y... Esa es definida por una variedad de artículos eh, como una de las áreas más biodiversas en la Amazonía y también en el mundo. y en la, eh, De todas maneras, eh, esto no ha impedido desde los años 70 a la extracción petrolera de eh, colonizar ampliamente la región amazónica ecuatoriana. Aquí se puede ver la sobreposición entre bloques petroleros en rojo y... Las áreas, en este caso, la reserva de la biosfera de los lo Yasuní. Y esto también va en conflictividad con los territorios indígenas, por ejemplo, el territorio, territorio Waorani y la zona intangible Tagay y Taromenane para la protección eh, de, las, de estas comunidades en aislamiento voluntario. Y bueno... El objetivo de este, de este proyecto eh, fue crear datos confiables e independientes porque antes no había datos confiables e independientes sobre los mecheros en la Amazonía ecuatoriana y específicamente entonces mapear todos los mecheros de la Amazonía, averiguar la exactitud de las bases de datos existentes que eran por un lado satelitales y por el otro lado del Ministerio del Ambiente y de desarrollar un proceso desde abajo para la continuación de la, del monitoreo de los mecheros. Las organizaciones involucradas fueron el equipo de investigación de Italia, por cierto, sino también la Unión de los Afectados para Texaco, eh, de, que es eh, de la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, y la Fundación Alejandro Abaca. Hemos, este este trabajo fue desarrollado eh, adentro de una campaña que fue la campaña apague los mecheros que empezó antes de, de el empezar del proyecto y que estaba pidiendo y sigue pidiendo de verdad eh, la fin de, de los mecheros en la Amazonía eh, en este marco se utilizaron eh, nosotros hemos eh, cómo se dice hemos utilizado nos hemos referido a diferentes enfoques participativos, la ciencia ciudadana, la acción de eh, cerca, acción participativa y basada en las comunidades, los participativos. Y lo que para nosotros es muy interesante fue eh, ver cómo el el coinvolgimiento y la participación activa de eh, los varios actores implicados eh, en el, en, el, en el proyecto de investigación, porque al empezar era un proyecto de investigación, eh, han eh, potenciado el trabajo en una gran eh, variedad de maneras. Eh, por ejemplo, portando a la ampliación del área de estudio desde la Reserva de la Biosfera de Uyasunía a toda la región amazónica ecuatoriana, permitiendo y de descubrir y de mapear un, una gran cantidad. Después vamos a ver los datos de sitios de, con mecheros que no estaban ni en el satélite ni en los datos del Ministerio del Ambiente y con la identificación de impactos adicionales y de, por ejemplo, prácticas de gas venting que tienen consecuencias ambientales muy peores de, de, de los mecheros donde se quema el gas y y también en el lado de utilizar a los resultados del de trabajo. Y bueno, nuestro, nuestro, los instrumentos que hemos utilizado para desarrollar este mapeo fueron por un lado eh, datos satelitales producidos por la eh, National Oceanic and Atmospheric Administration de los eh, Estados Unidos y por el otro lado un, una variedad de eh, instrumentos para desarrollar cartografías eh, participativas, Field, eh, GeoDeca se llama y eh, Ona. Por desarrollar este mapeo también hemos creado una estructura de, eh, de datos, un sistema de adquisición basado en una combinación de datos espaciales, informaciones y fo fotos. En esta manera, lo que hemos buscado es lo de aguantar de crear evidencias de este trabajo. Y bueno, el... De, después, eh, y de verdad también parte del proceso de adquisición de los datos, fue codiseñado co con, con las organizaciones que ya he mencionado y todo el trabajo de mapeo fue desarrollado con ellas y con, eh, con las comunidades locales que se encontraban eh, en los varios lugares donde se encontraban eh, los mecheros. Estamos hablando, eh, hemos trabajado en una escala regional, entonces, eh, las comunidades fueron de verdad muy, muchas y tenían también un rol muy importante en, en permitirnos de acceder a muchos sitios, porque eh, había un tema de accesibilidad, como que era, muchos mecheros se encuentran en áreas eh, de la petrolera. Y bueno... Este trabajo nos ha, nos ha permitido eh, de evidenciar la presencia de 448 mecheros en la región amazónica ecuatoriana y de 70 mecheros activos actualmente en la Reserva de la Biosfera de yasuní cuatro en su área eh, nuclear. Aquí está un, un mapa de la distribución de, de estos mecheros. y Bueno... Algo muy interesante para nosotros fue también el tema de la comparación. Eh, es decir, ver la diferencia entre eh, la cantidad de los sitios que nosotros hemos mapeado y lo que estaban en otras bases de datos. Por ejemplo, la base de datos de la NOAA creada por, por Satélite tenía 223 sitios menos de nuestros datos y el Ministerio del Ambiente del Ecuador tenía 198 menos. Y en un total para el Ministerio del Ambiente de 180. Entonces hemos encontrado dos veces, dos veces más. Y aquí también está una cartografía que muestra eh, brevemente a, a la distribución espacial de donde estaban eh, los, uh, los varios sitios. Y bueno, el trabajo con las comunidades nos, nos permitió, como decía antes, de evidenciar una variedad de, de impactos diferentes. Por ejemplo, el tema del de, eh, venteo de gas, eh, que es, y también de comprender que, por ejemplo, en este caso es una cuestión de falta de manutención, porque se baja la presión y la llama se, se apaga y es necesario aprenderla otra vez, si no, el gas se va directamente en el aire. Y, o, por ejemplo, en este caso, eh, que es la que nosotros hemos llamado la lluvia de, de petróleo, porque tal vez en el flujo del, del gas eh, se va adentro también petróleo eh, y resulta en una, en una erupción afuera de, del mechero. Y bueno, algo también que de verdad para nosotros es la parte más importante de, de este trabajo, fue que esos datos que eh, fueron creados eh, desde nosotros y desde estas organizaciones, después fueron compartidos y utilizados por la campaña Apaguen los Mecheros, eh, para eh, desarrollar una acción eh, de protección en la que se, se ha pedido la eliminación de, de todos los mecheros eh, en la Amazonía. Y afortunadamente eh, en el enero de 2021 hemos descubierto que eh, ganaron la sentencia. Entonces ahora está, está una sentencia que dice que todos los mecheros de la Amazonía se tienen que apagar. Eh, pero eh, la lucha no, aún no, no se ha acabado porque eh, esta sentencia de verdad es medio rara, en el sentido que... Eh, Establece un, un plazo de 18 meses para los centros poblados que están cerca, eh, para los mecheros que están cerca de los centros poblados y, y hasta el 2030 para todos los otros. Y el te otro tema es también que no está, no está claro, que es cerca y que es uh, un centro poblado en, una, en un contexto como lo de la Amazonía Ecuatoriana, donde hay un montón de comunidades indígenas que no, no es así automático que sean reconocidas desde el Estado como centro poblados. En este marco estamos trabajando con eh, nuestro, nuestros compañeros de, de la Unión de los Afectados para Texaco, eh, desarrollando, por ejemplo, análisis eh, de, de los impactos y de eh, utilizando diferentes conceptos eh, de impacto de los mecheros eh, y mirando a cuántos se tendrían que apagar, por ejemplo, con una distancia de 2 kilómetros y 25, eh, que eh, está referenciada por varias métricas que se encuentran en, en la literatura, eh, ya 261 de 295 sitios se tendrían que, ten, tendrían que tener sus mecheros apagados. y por cierto, aquí están unas cartografías que muestran eh, los resultados de este análisis. Cabe destacar que si vamos a utilizar las métricas más altas que, que hemos encontrado en la literatura, eh, no. podemos... Un minuto, gracias. Eh, encontramos comunidades indígenas, por ejemplo, por ejemplo que eh, tienen hasta 18 mecheros en su, que la están potencialmente contaminando. Y lo mismo es válido para los centros centros poblados. Y esto es lo que estamos haciendo. Y también eh, en, muy de recién nos hemos encontrado para, eh, para seguir con eh, el monitoreo, eh, para también ver si efectivamente eh, esto, este proceso de aplicación de la sentencia se está desarrollando o, o no. Entonces, eh, el trabajo aún no, no se ha terminado. Eh, ahora hemos empezado a mapear algunos, algunos sitios y estamos buscando de, de ir adelante. Y unas dos, tres consideraciones finales. Eh, bueno, antes de todos para nosotros como académicos fue eh, crucial comprender... Eh, el valor de los conocimientos de las comunidades locales que, y evidenciar lo que ya estaba en mucha literatura de, por ejemplo, los signos participativos eh, y que dicen que hay una parte de, del conocimiento del territorio que solo eh, está en las manos de las comunidades locales y también ver cómo este tipo de col colaboración ha enriquecido eh, no solo que sea la parte académica, pero la, la, la colaboración entre académicos y organizaciones también ayudó a crear unos datos confiables y reliables que eh, han sido aceptados por una corte judicial. Y en este sentido, también eh, una pequeña re, eh, reflexión sobre el tema de eh, los datos que no solo no por sí solos pueden cambiar la política, pero en las manos de eh, las comunidades locales pueden ayudar a estos procesos de lucha para eh, la justicia medioambiental y climática. Y bueno, esta es, aquí están unas referencias bibliográficas del trabajo y tenemos también una story map y un web SIG donde es también posible descargar uh, los datos que hemos producido. Y esto. Gracias para su atención y esto es todo. muy Bueno, muchísimas gracias, Francesco. Muy interesante tu presentación. No sé si llegaron los otros participantes. no los veo Camila Rodríguez y, y Rafael Moisés Vega no están por ahí bueno entonces si hay alguna persona que tenga alguna pregunta la puede escribir en el chat o podemos abrirle el micrófono Bueno, pues entonces, muchas gracias a ustedes dos. Yo quisiera resaltar como algunas cosas que me parecieron súper interesantes. Digamos, estaba mirando como entre, entre las tres cosas que presentamos, eh, cómo, cómo encontramos acciones estatales ciertas institucionales que, que como que favorecen la extracción a estas multinacionales eh, y que digamos, pues no no tienen en cuenta las afectaciones tanto ambientales sociales cierto que que que van más es como en en ver en, en, en, pues el desarrollo como crecimiento económico pero a la vez pues como cómo está el valor de las comunidades locales que acaba de resaltar Francesco y que también se ve en el en el en el trabajo de de Janina de de cómo digamos esos cultivos eh, eh, eh, pues Abrazan también la biodiversidad, ¿cierto? Como que eh, tanto allá en, en Costa Rica como digamos en Predonia que, que, que pues el, la tradición, el, el cultivo de café tradicional es monocultivo, como ahora se ve digamos esa mezcla con bosque, ¿cierto? Como un café en sombra eh, y como también digamos sucede similar, entiendo yo, en, en, en Costa Rica con el cultivo de palma. Eh, también muy importante esa relación entre academia y comunidad cierto que, que no nos quedemos como académicos hablando solos aquí en este tipo de encuentros que son súper valiosos porque conocemos de las experiencias en otros países en otros lugares que de otra forma no no podríamos saber, pero eh, lo valioso que es que en, en los territorios de este diálogo y que lo que hagamos pues de alguna forma eh, y, y, y apoye y se nutra pues porque además nosotros nos nutrimos muchísimo. Yo creo que aprendemos, o al menos me pasa a mí, aprendo mucho más cuando, cuando estoy en el territorio. Eh, y, y, y nada, pues sobre todo eh, agradecerles, no sé si quieran, si tienen alguna pregunta a ustedes, eh, algo para, para compartir. Yo quisiera preguntarle a Janina, digamos, como en Costa Rica, eh, ay, yo no sé, como que en el imaginario, Costa Rica, pues, eh, siempre uno lo ve como que protege la biodiversidad, bueno, como, digamos, es el asunto de los conflictos eh, eh, socioambientales eh, en el país, me gustaría como saber, eh, de pronto sí, sí sabes Sí, bueno, justamente la narrativa de Costa Rica um, internacionalmente tiene que ver con un país verde, políticas de sostenibilidad, ¿no? un territorio con muchísimas áreas silvestres protegidas, pero también una cosa que es cierta y que ha sido muy denunciada por los movimientos sociales es que somos el principal consumidor de agroquímicos en la región y que además de ello este, somos el primer exportador de piña al mundo, por ejemplo. Entonces los monocultivos que ha sido parte, el enclave bananero y cafetalero, igual que en Colombia, han sido parte de nuestra historia eh, postcolonial, eh, realmente eh, han sido digamos, sistemas de, de cultivo que, que integran muchísimas identidades este, y que eh, también... Eh, a ver, la dinámica del café y el banano del, del siglo XIX, XVIII y XIX se han transformado en la actualidad a cultivos todavía más agresivos como la piña o la palma aceitera o los cítricos en la zona norte. Entonces, sí hay bastantes conflictos asociados con el uso de agroquímicos, con la permanencia de monocultivos, pero una cosa importante es que también las políticas de conservación, que son políticas estatales, Inician en los 70 como formas de resolver conflictos por la tierra, pero traen nuevas contradicciones, ¿verdad? El mercado de estos activos verdes, ¿no? Esto, el, el bosque, el agua, convirtiéndose también en una mercancía eh, limitada y accesible solo para algunas clases y algunas poblaciones, también son parte de las contradicciones que vivimos. Este... Um, y yo creo que una cosa muy importante acá justamente es lo que decías, trabajar con las poblaciones, ideas de las poblaciones para hacer una relectura de qué pasa con el ser campesino en Costa Rica, eh, con el, poblaciones, por ejemplo, que han estado asociadas a monocultivos como el banano o el café, pero que hacen un esfuerzo en el sentido productivo por eh, superar toda aquella herencia de la Revolución Verde por hacer sistemas agro, silvopastoriles que sean más sostenibles y se enfrentan a la contradicción también de la, del discurso de la conservación en Costa Rica, que es altamente privatizado. Entonces, eh, nada más para puntualizar, por ejemplo, yo entro a la península de Osa pensando que La Palma es un conflicto, pensando que como mi experiencia era con piña, que iba a trabajar sobre acciones colectivas a los campesinos enfrentando a La Palma, y cuando llego allá y me acerco mucho más este, a las historias de la gente, me doy cuenta que la gente no tiene un discurso contra La Palma, que reconocen sus contradicciones y sus tensiones, pero que ven en La Palma una alternativa para seguir reproduciendo su vida campesina. Y escuchar eso, para mí, que como les digo, mi familia viene de la península, pero crecí en el área metropolitana, en la capital de Costa Rica, fue una lección de escucha, una lección de escucha desde el movimiento ecologista también y una lección de escucha desde cómo la gente en esos territorios se ha, se ha arraigado a la vida desde una disputa que a veces no se detona en un conflicto en otras escalas. Gracias, Janina. Gracias, Genina. De verdad me parece eh, muy similar a algo que nosotros también hemos en encontrado, porque, bueno, eh, como, que, como tú decías, más o menos, la gente tiene que comer, ¿no? Eh, en, uh, en la petrolera también hay eh, este tema, hay muchos indígenas que también sí están en cuenta de eso, o también comunidades enteras. Eh, que también, si están en cuentas, todavía eh, tienen que trabajar allá adentro. Y, y en Ecuador, y por eso te quería pedir también a, a ti, a, a Erika, si es lo mismo, eh, pero hay también una forma de sustitución eh, entre eh, la, la petrolera y el Estado. Es decir, que los servicios que tendría que dar el Estado son eh, proporcionados por la petrolera. Y esto crea una situación de, de control de, de alguna manera. También si no, a, a veces no es directo, pero eh, simplemente si tú estás de acuerdo con la petrolera es muy más fácil que vas a tener una escuela más. Que vas a, o a, a veces hay también las comunidades que hacen paros en la carretera petrolera para tener su carretera o para tener, no sé, una planta de agua potable o... O eso Y me estaba preguntando si esto también está, eh, está en Colombia. O... Y también eh, sobre el tema de, de minería, si hay fenómenos de microminería. ¿Y tú qué piensas para, eh, sobre eso? Porque eh, yo he escuchado diferentes opiniones. Hay quien condaña, condamna, con disculpe, en mi español llega hasta un cierto punto. Punto. Eh, Condenan la, la minería. En, en, de todo lugar, y algunos que, eh, como se dice, comentan esto, eh, dice, mostrando también cómo de verdad el impacto más grueso está hecho no para los, los 100, eh, como se dice, eh, campesinos que se van al río, sino por el gigaproyecto de eh, la. De la compañía minera, básicamente. Uh -huh. Entonces, quería pedirte un poco qué piensas sí. de eso. Eh, a ver, en Colombia también pasa lo que estás diciendo, digamos, que, que esa, eso que llaman ausencia de Estado, en realidad no es una ausencia, eso también es algo estratégico, ¿cierto? Pues no sé si lo hacen como adrede, pero eh, en estos territorios, digamos, eh, Fredonia del Sureste es una zona muy montañosa, muy montañosa. Y la tierra se mueve muchísimo, digamos, no temblores, sino que sí, hay muchos derrumbes hay Entonces, las zonas rurales, digamos, eh, eh, cuando ahorita con tanto invierno, eh, tanto derrumbe, las carreteras son un desastre. Incluso, incluso en verano, pues también, porque digamos, en las zonas rurales, eh, las vías no son pavimentadas, sino que eso es pues, tierra o piedra. Eh, esas vías se supone que las debería arreglar pues digamos la alcaldía municipal pero ahorita digamos lo que hace la minera y lo que hace también la minera que está en Fedonia que es Gold Mining eh, mejora la vía cierto como está en el límite que es una cosa muy absurda la zona que ellos están, en la que ellos están es un corregimiento que está entre dos municipios de Antioquia Fedonia y Venecia y cuando hay que hacer arreglos, Fredonia dice que eso es de Venecia y Venecia dice que eso es de Fedonia. Y la multinacional pues llega y dice, yo lo arreglo. Entonces, eh, lo otro es que hacen proyectos como de, también muy, muy contradictorio todo, pero entonces hacen proyectos que para agroecología, entonces regalan semillas, eh, van a, los, a las fincas de la gente. En Jericó, que es el municipio vecino donde está el ángulo Bolashanti, al principio el municipio estaba muy unido en contra de que eso llegara a este tipo de explotación. Eh, ahorita digamos que hay mucha división porque la minera ha logrado hacer esa separación. Entonces a los niños pues, van a los colegios, eh, como ahorita digamos en Colombia hay una moda por, la, por, por, por montar bicicleta y todas estas carreras, entonces llevan bicicletas, entonces... Eh, les dan las camisetas, los uniformes con el logo del Anglo Gola de Shanti eh, todo este tipo de cosas ¿cierto? para ganar como adeptos y pasa, digamos que ahorita en el cinturón occidental ambiental eh, hay algunas personas que son pues niños entonces hay unos que nos dicen como eh, yo pues por ejemplo no les recibo, pero entonces ya lo miran a uno mal, digamos que ellos tienen que sufrir como un tipo de discriminación por no aceptar los regalos que da la, la empresa eh, eh, también pasa con las petroleras pues Ecopetrol aquí en Colombia eh, están esos espacios eh, eh, también digamos eh, donde donde no hay inversión estatal entonces lo que hace pues es construir escuelas cierto entonces mucha mucha gente digamos en Fredonia de los concejales en alguna sesión que estuvimos presentando como las problemáticas un concejal decía pero es que pues van a construir una escuela o van a hacer no sé qué Cierto, cosas que se supone que no debería ser una empresa sino que debería estar dentro de la garantía de derechos eh, que, que, que que da el estado se supondría con respecto a lo de a lo de eh, la microminería eh, digamos que en el suroeste y en Fredonia o sea es más agropecuario y, y sobre todo muy capicultor eh, pero en Fredonia hay hay un hay un como una zona eh, que es eh, de minería de carbón y hay un municipio en el suroeste que es de mucha minería de carbón, lo que decían ahorita la gente tiene que comer, eso digamos que la gente le dice a uno, pero ¿cómo voy a dejar de sacar carbón? Si sí, mi abuelo si sí, mi tío, pues si sí, mis o sea, eso, es, eso fue lo que yo aprendí eso es lo que yo sé hacer eh, entonces entonces es como, como, como hacer esas transiciones, ¿cierto? por ejemplo ahorita con lo del carbón ¿cómo hacer eso? Esa es una pregunta Digamos, yo lo no he estudiado mucho el tema del carbón ahí en el suroeste. Es una pregunta que ahorita con, con los movimientos y las organizaciones estamos planteando, bueno, ¿qué, qué va a pasar con lo del carbón? Eh, y, y lo otro es que eh, hay, hay minería tradicional también de esa, que viene de los abuelos, eh, en algunos municipios, en Predonia no muy rara. Eh, pero, ¿qué pienso yo de eso? pienso que eh, lo, lo que ustedes están diciendo, no se puede como arrebatarle el modo de vida a una familia y además dar, pre como, que, como que también es muy hipócrita, ¿cierto? Como que condenar este tipo de prácticas tradicionales y familiares, pero eh, otorgar títulos mineros a multinacionales pues, grandes, ¿cierto? Que además dicen que lo que van a hacer es, eh, pues por ejemplo, eh, una de las organizaciones en el sureste eh, habla mucho es de la producción regenerativa. Entonces, la Anglopola Shanti dice que es minería regenerativa. Que en cambio, los pequeños mineros no hacen eso, ¿cierto? Eh, y no hablan de la cantidad de agua que gastan, no, no hablan de, de, de los árboles que tienen que tumbar. En, en esta zona donde están estas mineras está un ecosistema colombiano que es el bosque seco tropical y, y está amenazado y está protegido y aún así, pues, otorgan títulos eh, ahí a estas personas. Bueno, entonces, volviendo como a lo de los pequeños mineros, eh, eh, sí, ¿por qué no buscar soluciones? Digamos que es algo que está planteando el gobierno que está entrando ahorita nuevo y que no sabemos, digamos, cómo se vaya a desarrollar con el paso del tiempo. Pero digamos que el gobierno de Petro y la nueva ministra de Minas, eh, eh, Irene Vélez, pues es como hablar es con esos pequeños productores, ¿cierto? Más que otorgar títulos a empresas grandes, vamos a ver eso en qué termina, porque también está el discurso de las transiciones energéticas y para las transiciones se necesita cobre que está digamos bajo las montañas de nuestro suroeste entonces ahí pues hay muchísimas preguntas todavía y mucho mucha tela pues, por cortar Yo quería hacer una pregunta a Francesco eh, sobre esta, este tema eh, de la movilización para, para apagar estos mecheros, eh, no sé si eh, podrías ampliar sobre la, la posibilidad que hay de escalar los repertorios, es decir, que no solo las acciones que las comunidades hacen ahí en el espacio de lo local, sino no, sé si también por toda esta cuestión de, por ejemplo, los incendios que hubieron hace, creo que un año o un par de años, un poco más o menos, eh, en la Amazonía, eh, supongo que hay una serie de recursos también que se destinan, aunque sé que esos recursos a veces los hace un puente ONGs o, lo, o el mismo estado y no llegan necesariamente a las comunidades. Entonces, no sé si parte de esta movilización desde lo local ha logrado también incidir o tener repertorios que alcanzan esa escala, esa escala más nacional, regional o incluso internacional, no sé si podrías hablar. Eh, bueno, eh, de verdad, la acción de protección fue eh, en una dimensión regional, entonces cobre casi toda la extracción petrolera en, la, en, en Ecuador. Para el tema de internacional, de verdad, no, no... Bueno, el tema es que, siendo que este trabajo fue desarrollado por, ¿cómo se dice? Por, bueno, no es como un, un gran proyecto. De verdad, nosotros también es, eh, estamos trabajando en, en los años, siempre con pequeños proyectitos en los que intentamos que hacer como tres veces más lo que tendremos que hacer. Eh, entonces, y se basa en una colaboración de medio largo plazo con, las, eh, con estas organizaciones. Entonces, hay como todo un tema de eh, crear legames que no es así inmediato, ¿no? Eh, desarrollar en un otro lugar, simplemente. En el sentido que yo en Ecuador conozco también porque no, para, para mí, eh, en mi experiencia, en mi experiencia es, es muy diferente si tú vas a trabajar con una organización o con la otra, entonces uno tiene también que elegir bastante. Yo me di cuenta de esto en particular con las, las comunidades indígenas. Eh, no sé si, para, eh, si ustedes han tenido la misma percepción, pero yo encontré comunidades que... O, o personas adentro de comunidades que estaban muy en el tema de conservación y de todo eso, y personas que eh, no le importaba nada. Lo único que le importaba estaba de eh, ganar la plata hoy para poderla gastar mañana. Eh, entonces, y algunos, y, pero ahora que están todos estos discursos de sostenibilidad y de todo eso, hay muchas personas que... Eh, se llenan la boca de, de que quieren hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, hay que ir... Para mí es también un tema que hay... Y, y es no eso es solo por, por la, las personas locales, sino para, también para los académicos, las grandes ONG que se, que se van a trabajar. Entonces, hay, que, hay la necesidad de crear un, una relación en la que la, las organizaciones con que trabajamos comprenden quién, quién somos nosotros y nosotros comprendemos quién son ellos. Y eso necesita un tiempo necesario. Eh, pero sería genial poder uh, desarrollar algo como, como lo que tú dices. Me gustaría un montón. También sí, eh, bueno, este tema no es directamente conectado con el tema de los incendios forestales, eh, por ejemplo, en Brasil que son agrícolas, eh, sino sí, el tema es, pero hay algoritmos por el satélite que son casi iguales, que pueden de, de, de, de, detectar esos, y que creo que ya están utilizados, pero no estoy muy adentro del tema de monitoreo de incendios en Brasil. Eh, pero sí, sería genial poder escalar a otras áreas con extracción petrolera, por ejemplo. Eso, eso sería genial. No, solo comentar que lo que me parece interesante es como siempre ver eso, ¿no? De repente eh, tenemos proyectos que tienen unos objetivos y unas escalas de análisis y también reconocer cuál es la necesidad, eh, no solo la incidencia, sino el nivel de incidencia que quieren las organizaciones comunitarias, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que es ese tema de la escalada, pero de repente tampoco es la necesidad de las comunidades, ¿no? Muchas veces los repertorios de resistencia justamente tienen que ver con quedarse localizados, estar en ese espacio. Y, y bueno, gracias entonces por compartir la experiencia. No, de verdad, encontrando el contacto pues, sería muy interesante también porque muchas de esas tecnologías son accesibles, ¿no? Para, no necesitan ni tampoco un alto nivel de especialización. Eh, entonces podría, podría ser replic replic replicable, ¿no? Y en, en, en el marco de lo que dice, decías tú, me parece también muy interesante el tema de aguantar de crear conexiones también eh, en diferentes, eh, en, diferentes uh, ¿cómo se dice? Eh, en diferentes áreas con objetivos similares. Eh, por ejemplo, nosotros ahora eh, con la investigación estamos buscando también de ir un poco más allá del tema de la extracción petrolera, sino ver también los imaginarios alternativos. Por eso también me interesó mucho lo que decía Erika, pero también lo, lo que dices tú, porque en esos imaginarios eh, estamos buscando de ver también el rol que puede tener la agroecología, por ejemplo. Que bueno, en nuestra cabeza es algo que es, es todo muy, muy lineal pero cuando te vas en el territorio no es, no es eh, mucho así, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, el tema de eh, el cultivo sustentable eh, hace un bastante, es bastante complicado que insertar para, para muchos allá, ¿no? Eh, también si hay, por ejemplo, las comunidades indígenas que son, por ahí son por lo demás recogedores. De, desde la selva, entonces tienen este tipo de, de forestería eh, y, se, y eso puede estar también en un marco de agroecología pero el concepto de eh, hacer las cosas y, y proteger, algunos lo tienen algunos lo tienen un poco menos no sé si me explico y, y esto en este marco quería pedirle si también para vosotros es así o o no eh, y cómo se articula también un poco eh, esta, eh, después en, en, en la práctica, práctica porque, eh, no sé, por ejemplo, en el tema de producción agrícola y, y del esfuerzo para, eh, ¿cómo se dice?, para tener un cultivo sustentable y, bueno, la, las, las comunidades campesinas son compactas en, en intentar de hacer eso, o hay algunos que intentan de hacerlo, hay algunos uh, que no, no sé. Sí, es, es, es diverso. Digamos que en el territorio hay como estas iniciativas que, que a veces están conectadas como con gente que va a los encuentros de organizaciones o unas muy individuales, o sea, de verdad no hay gente que, que como que va a estos encuentros, sino que... Que de su historia familiar, pues empiezan como a hacer este tipo de cosas. Eh, pero, eh, pues en Fredonia también están las grandes haciendas. O sea, es que Fredonia históricamente eh, fue, fue en el siglo XX el primer productor de café de Colombia. O sea, el café que se exportaba fue en mayor parte del municipio. Entonces, claro, uno todavía ve esas haciendas y uno entra y es como esas montañas así verdecitas, así como se ve el café cuando está muy juntico. Eh, entonces es como, como que hay esa, esa mezcla, ¿cierto? También porque hay una actividad ganadera también muy amplia. Eh, entonces, claro, están estas grandes, estos grandes finqueros que tienen este tipo de producción, pero eh, están también estas pequeñas iniciativas que, que bueno, que dan como ese, ese, ese, esa, esa, no sé, esas transiciones que también son lentas pues a, a veces la pelea es, es difícil digamos, pues porque eh, estas personas pues tienen muchísima tierra y muchísimo poder eh, ahí como lo de las relaciones de poder también eh, de cómo hacer este tipo de, de, de cambios eh, y por eso hablaba como de esa de, esa, de esos híbridos ¿cierto? como que hay, hay unas relaciones todavía muy modernas y otras más como relacionales bueno, venga, es que es que hay animales hay pues que también son especies no humanas con las que compartimos con las que con las que pues como diría dona haraway son especies compañeras cierto ya hablando mucho de los perros pero pues también en estos territorios cierto y, y que no es como como como que yo pues ese individualismo occidental y capitalista de yo solita conmigo sino que que lo que yo haga afecta a de otro el agua digamos que se convierte como en una metáfora muy bonita porque baja esas montañas y yo me la tomo o sea está en mi cuerpo, eso es relacional cierto, que digamos algunos campesinos y campesinas, sobre todo las mujeres, o sea la potencia está en las mujeres y los jóvenes ven eso y, y, y, y bueno y como de pronto de cierto modo logran tocar a algunas personas distintas, pero claro la modernidad está todavía ahí no sé qué dirá Janina Sí, pues sí, en forma similar creo que todos vamos a encontrar estas contradicciones, de, de, como dentro de una misma comunidad habrán algunas agrupaciones que estarán mucho más este, críticas o serán mucho más críticas, por ejemplo, en el caso de la península contra este, el proceso de la empresa agroindustrial y que deciden tener solo dos, tres cuatro hectáreas de, de palma para diversificar el resto de su finca mientras que hay algunos asociados de la cooperativa que si tienen diez hectáreas, diez hectáreas son las que siembran de, de palma y no obstante, ambas ambos, este, personas se van a caracterizar, o sea, se van a autodenominar campesinos, campesinas y cuando se hace una revisión de su historia en el territorio, se puede encontrar un poco cuáles son las razones y las dinámicas del territorio que les han llevado a tomar esas decisiones y lo que tienen en común es que hay una, este, un, un, un objetivo de auto, este, no solo de autodeterminación, pero de um, autonomía sobre cómo decidir sobre su territorio. Aunque tengan las 10 hectáreas de Palma, eh, tienen trabajo de familia, o contratan a gente de la comunidad, o hacen intercambios de trabajos en sus parcelas. Entonces, eh, aunque no tengan toda la definición de campesinado que algunos autores tienen, son campesinos y tienen un vínculo con esa tierra distinto, ¿no? Y ya pues ni hablar de cómo se relacionan con el tema de la conservación, porque en la península lo que pasa es que el Estado y las organizaciones no gubernamentales durante mucho tiempo eh, construyeron un discurso del campesinado está contra la conservación. Entonces, les construyeron como el enemigo de los parques nacionales, de las reservas. Cuando revisamos la historia de ellos y ellas, realmente la diversidad florística que todavía permanece es gracias a ellos y ellas. Porque a pesar de que sí tenían formas de extracción de algunos recursos, incluso minería, como en los casos que ustedes comentan, este, no tenían una, una relación ética con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, a la vereda del río no se hacían ciertas prácticas, ¿no? O siempre había una zona en conservación o había rotación de algunas prácticas. Entonces, este, sí, muchos de ellos tienen mucho problema para decir yo hago agricultura sostenible a pesar de que sus prácticas lo no son. Estaba pensando que en el tema pues así de la palma, incluso eh, la cosa... Pues, porque, por ejemplo, con la minería y con el petróleo, pues como que el tema extractivista es muy evidente. En cambio, a veces como con lo, con lo agro, digamos, con el café, o sea, es muy raro que aquí hablen del café. Yo creo que nadie habla del café como una actividad pues, extractivista que tiene todos estos impactos en los suelos, en el agua. Digamos que, que yo vine a aprender todo lo que, lo que pasaba con la caficultura yo empecé como el trabajo ahí en Fedonia desde mi pregrado, pues, en, en, de antropología. Entonces, claro, cuando me contaban, no, que es que vienen a hablar ahorita de la minería, cuando el café también profundiza las aguas, cuando el café no sé qué, ta, ta, ta, ta. Entonces, como que a veces con, con estas eh, agroindustrias eh, es, es difícil a veces el, el, esa distinción, ¿cierto? Como eh, también darnos cuenta de, de los impactos, incluso ahorita, en las organizaciones sociales es apenas que se está empezando a hablar de, pues aquí en, en, en Colombia, en Predonia, que se está empezando a hablar de lo que implica eh, los monocultivos. Eh, eh, por ejemplo, y, y también son aliados estratégicos. Digamos que eh, muchas de las organizaciones ven en, en ahorita, digamos, al, al pie del río Cauca hay muchos este, monocultivos de, de cítricos. Entonces la gente está viendo en ellos como un aliado estratégico para sacar a la minería, porque ven en la minería un actor más, pues, o una actividad mucho más agresiva que, que pues, que, que estas plantas. Eh, pero también dicen, bueno, después hay que mirar cómo hay que hablar con ellos, porque también hay que empezar a, a, a pues, a, a que ellos empiecen a replantear como sus prácticas eh, eh, agroindustriales. Entonces nada se me hizo la cabeza cuando te estaba contando. Yo, yo quisiera solo decir una cosita, no, perdón, no quiero acaparar, pero creo que hay algo muy, muy importante sobre el territorio. Este, bueno, Manzano mencionó mucho la disputa como, como parte central ¿no? de la constitución del territorio. Y para el esta cuestión de lo multiterritorial no necesariamente empata. A veces hay cultivos que definitivamente, este, no sé, se habla por ejemplo de la soja en Argentina, este, en Costa Rica el tema de la piña, son cuestiones que no son compatibles con la vida. Es decir, hay prácticas que realmente no son compatibles con la vida ni con los procesos socioculturales de las comunidades. no Y definitivamente son territorializaciones que... Hacen un extractivismo de recursos, pero además precarizan las condiciones de las comunidades. Mientras que, como dices, hay algunas otras que puede ser por el, la característica del cultivo, pero también por la característica histórica de cómo se han instalado como puede ser el café, y yo ahorita estoy viendo La Palma muy a mi pesar, un poco desde ahí también, dan algunas posibilidades en el sentido de convivir con otros proyectos territoriales. Entonces, eso hace como muy interesante y complejiza bastante la forma de analizarlo y de trabajar con ello, y sobre todo esto, hacen parte de las estrategias de los movimientos sociales en las comunidades. Total, de acuerdo. Bueno, ya sí, creo que si sí, no tenemos nada más para... estuvo muy interesante, me encantó escucharlos, aprendí un montón. Eh, y nada, pues por acá en Colombia, cuando vengan. <ríe> ¿Tienen eh, Italia, pasan por acá. <ríe> Bueno, sí, bueno. sería muy interesante conocer por allá. Muchísimas gracias. No sé si hay que hacer algunos. Gracias caso. a ustedes. Bueno. Gracias para la discusión que fue muy interesante y enriquecedora. No sé cómo se dice, pero eso. Enriquecedora, sí. Bueno, no, y para los organizadores del Congreso, muchísimas gracias por invitarnos. Y nada, pues nos veremos en una próxima. Hasta luego. Chao. Yes, hasta luego.